A 12 años hemos sufrido nosotros mucho, hemos sufrido este, mentalmente, por eso le pedimos nosotros desesperadamente a la autoridad mexicana y a la guatemalteca, que ellos están con deuda con nosotros, que los ayuden, que los ayuden a, a, a, a investigar bien todo, qué es lo que pasó, si es nuestra familia la que los entregaron o no y que hagan justicia y que por lo menos los ayuden en algo de lo que nosotros hemos perdido. Nosotros hemos perdido mucho. Si a mí me dejaron de una vez destrozada del corazón, me, me quitaron mi brazo derecho, que era mi esposo. Y eso, eso se lo pido yo a la autoridad mexicana y a la guatemalteca que se pongan la mano en la conciencia, que no tiren a la basura nuestras palabras, sino que como por, un, por medio de una foto, ellos iban a estar seguros que era mi esposo. Si a él no hicieron exámenes más, no los permitieron que nosotros lo miráramos. Entonces, ¿a qué se debía eso? Era nuestra familia, teníamos derecho de verlos y ellos no permitieron que nosotros abriéramos las cajas y miráramos para para por lo menos si era cierto como ellos decían, uno los conoce de decir, ah, bien él es o ella es, pero nosotros no los permitieron de que nosotros los pudiéramos ver. Y esa es la duda que tenemos, que ordene las, las exhumaciones, para que salgamos de duda, que ordene las exhumaciones. Si ellos estuviera, estuviera, le estuviera pasando a ellos, ¿Será que ellos se pusieran en nuestro lugar? Siquiera eso tienen la amabilidad de decir, bueno, vamos a ordenar las exhumaciones para que esta gente ya salga de dudas, pero ni siquiera eso se pone en sus manos en el corazón de decir, lo vamos a hacer. Son unos ingratos, unos malos. Yo creo que ellos son frioles igual a los, a los que le hicieron el daño a mi, a mi familia.